¿Vale? Yo me dedico a, a dar soporte informático a empresas pequeñas, a pymes, ¿vale? y ahí tenéis el Facebook nuestro, que no lo utilizo, y la página web nuestra, que... Nosotros bueno, damos eh, soporte informático a empresas, eh, y en ese soporte informático le damos todo lo que necesiten. desde Reparación de ordenadores, eh, eh, hacerle página web, un poquito de seguridad y todo eso. ¿vale? Eh, ¿Tenemos todos experiencia en Wordpress, que levante la mano quien la tenga? Vale, perfecto. Pero uh, entiendo tú que más o menos a nivel hacker, puede ser. Hacker es una Vale, espera que voy por aquí viene gente. <risa> visto, si es que Gutenberg no, no acabo de pillar. Vale, pues empezamos, vale. Eh, eh, son muy pocas diapositivas, vale, creo que son 5 o 6, vale, y luego todo lo demás va a ser eh, práctico. Eh, ¿Qué es WordPress? Lo que te ponen siempre, un sistema de gestión de contenidos, vale. Eh, ¿Qué es WordPress básicamente? Es una aplicación para hacer diseño web, para hacer páginas web, vale. Eh, si tuviera que decir algo de WordPress... Calificarlo de alguna forma, a mí WordPress eh, me parece la hostia, porque me parece una de las aplicaciones para, para el diseño web más versátiles eh, y que la curva de aprendizaje eh, puede empezar muy abajo vale, y según vayas eh, teniendo tú ganas de hacer cosas, eh, la curva va subiendo. Si quieres solo quedarte en el diseño, vas a poder hacer páginas web bastante buenas solo con el diseño, que además te quieres... ¿Quieres programar? Pues WordPress te va a dar la opción de, de programar. Eh, es una opción genial para diseño web y sobre todo, y hay una cosa que le digo a todo el mundo que empieza con WordPress y sobre todo ahora viniendo de una pandemia, que eh, aprender WordPress es una opción muy buena de trabajo. Porque hay una, opción, hay una cosa que te permite que es trabajar desde cualquier lado. ¿Vale? Eh, ¿Qué necesitas? Simplemente querer aprender, porque eh, partimos de la base de que Wordpress es gratuito, ¿vale? Es gratuito 100%, es gratuito 100%. ¿Hacerte una página en Wordpress cuesta dinero? Eh, sí, ahora veremos cuánto cuesta, y cuesta simplemente el esfuerzo que tú le quieras poner, ¿vale? Eh, partiendo de un conocimiento cero, en un mes te puedes hacer una página web decente, y que sea chula y, y que funcione, eh, sí, solo tienes que echarle ganas y querer. Yo me encuentro con un problema muchas veces en los cursos que doy habitualmente de Wordpress por aquí por la zona, que yo sé que si vienen cinco personas, eh, de las cinco personas que vienen al curso, sé que es muy posible que las cinco eh, no acaben su página web, porque en cuanto le dices a la gente que tiene que hacer un esfuerzo en hacerse la página web o en estudiar vale eh, no lo van a hacer entonces eh, WordPress qué es? WordPress para mí es la calle que te obliga como todo lo que es informática a estar formándote continuamente continuamente continuamente continuamente vale <coughs> eh, perdona que estoy alargando un poquito puntual. vale qué necesitamos eh, para eh, tener un WordPress vale primero necesitamos un dominio Necesitamos un hosting, normalmente el hosting y el dominio eh, van de la mano, aunque no significa que tengamos que tener el hosting en el mismo sitio que tenemos el dominio, ¿vale? Ahora venimos lo que es un... Hablaré un segundito de qué es un dominio, de qué es un hosting, ¿vale? Necesitamos instalar WordPress, ¿vale? Eh, antiguamente lo que es la instalación de WordPress eh, era un coñazo. Porque tenías que subirlo puede con FTP, tocar un fichero, meter la, las estas a mano, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, en cualquier hosting decente, eh, tienen una aplicación que te permite a, hacer la instalación de tu WordPress sin ningún tipo de problema. Y además, en dos patadas, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Eh, vale, ¿Cómo accedo al, a Wordpress y al panel de gestión? Unas configuraciones básicas que tenemos que saber cuando tenemos la instalación de, de Wordpress, tocar cuatro cosas ¿vale? para tenerlo un poquito eh, decente. Eh, diferencia entre entradas y páginas. Eh, temas, eh, un poquito de personalización y vamos a ver a nuestro amigo Gutenberg, que es muy divertida. ¿Vale? Eh, ¿Qué es un dominio? Eh, ¿Todos tenemos claro lo que es un dominio? ¿Sí? Vale, yo os cuento lo que es, lo que para mí es un dominio y luego me decís vosotros si estoy en lo correcto o no. Vale, yo soy más de sistemas, ¿vale? Entonces, eh, para mí Internet son direcciones IP. No sé si vosotros sabéis lo que es una dirección IP. Vale, pues para mí los dominios eh, es muy parecido a la agenda de teléfonos. ¿A qué me refiero? Eh, tú, cuando metes un, un, un contacto nuevo en la agenda de teléfonos, eh, tú metes el nombre, pero eh, nunca te vas a saber el número de teléfono. ¿Vale? Pues en Internet es igual. Todos los servidores a los que queremos atacar, eh, atacar o visitar las páginas web, todas tienen una dirección IP. Tienen eh, un número que tiene cuatro grupos de numeritos. ¿Vale? Eh, entonces, como es bastante más complicado aprenderse los, eh, esos numeritos que aprenderse una palabra que apunta a ese nombre, ¿vale? Eh, tenemos, gracias a Dios, los dominios. Eh, ¿Merece la pena tener un dominio eh, para la empresa o con tu nombre? o el que se te ocurra? Eh, yo creo que sí. No sé si alguien tiene dominios a su nombre y cosas de esas. Sí, ¿no? De, de empresa. Bueno, pues yo, por ejemplo, por ejemplo, del mío de empresa, eh, tengo el Tauri.es, que es el mío, el de informática Tauri.es, que también es el mío, y luego pues también tengo el de .es. ¿Por qué? pues porque me apetece. El, el gasto no es, es excesivamente caro, o sea, un dominio, dependiendo del hosting en el que estéis, puede rondar los 10-12 euros. ¿Vale? A mí me... me me enciende ver las furgonetas rotuladas con un correo de Gmail Es algo que no, no, no, no puedo, es que me, me, me enciende. Porque además, luego también el, el dominio es, es imagen de marca, o sea, si tienes un, un nombre chulo, eh, eso vale dinero. O sea, por ejemplo, tenía un, un cliente que el dominio suyo era a w -A, vale, agua. Bueno, pues yo creo que la última oferta que le hicieron por el dominio fue alrededor de unos 3.000 euros solo por el por quedarse otra empresa con el dominio, no, vale, ¿Vale? ¿Y, el, y el hosting qué es todos sabemos lo que es un hosting vale pues la eh, a ver un hosting básicamente es eh, el ordenador de otra persona, vale no el ordenador sino digamos el servidor de otra persona cuando nosotros alquilamos eh, un hosting, vale, se me ha olvidado decíroslo, una cosa de los dominios. Eh, los dominios no se compran, vale. Los dominios se alquilan. ¿Vale? Hay que estar atentos, porque si no los renuevas, lo pierdes. Los com es muy fácil perderlos. Los es se tarda un poquitín más en si no lo pagas. No sé si era una vez me explicaron como que el dominio es pasa a una zona de espera o algo así. Pero el .com, como dejes de pagarlo, eh, a la semana siguiente ya te lo puede comprar otra persona. O sea, ya lo puede, ya lo puede alquilar otra persona, porque lo, los, los dominios no eres tú el propietario. Está registrado a tu nombre, ¿vale? pero no, está, eh, no eres tú el propietario del, del dominio. El hosting, exactamente igual, lo que os decía. Esto que todo el mundo habla de la nube, pues básicamente la nube es una empresa que te alquila un espacio en su disco duro para que tú subas tu página web, pero esa empresa además te da el servicio de eh, un servidor web que es el que te publica la página en internet y eh, el que se encarga de que esa página esté funcionando todo el rato. O sea, básicamente es que tú dejas tus cosas en vez de tenerlas en, en tu ordenador, eh, las tienes en el ordenador de otra persona. ¿vale? Por lo tanto, el dibujito yo creo que es muy clarito. Tú eres el propietario, el servicio de hosting es donde dejas tú todas tus cosas, que ya os digo que es simplemente una carpeta en un servidor nada más, aquí ya está el servidor que hace de... de... eso es que la de Elementor es un proyecto, Aquí tenemos el, el servidor web, que es el que publica la página web en internet. Y aquí está la visita del usuario, que es el que interacciona con el hosting. Yo os diría que os dejaseis pasto en el hosting. Conseguir un hosting así bueno es caro. Pues ahora, por ejemplo, aquí en la WordCamp, creo que está SiteGround, creo que está Rayola, creo que hay otro que se llama LocuHost. Eh, pues eh, yo el hosting lo tengo en Rayola, no me digáis por qué, pero lo tengo en Rayola. Además me gusta porque son gallegos y hay un teléfono directo de, de soporte técnico que te lo cogen ya directamente. Entonces yo lo tengo ahí y creo que al año son como 65 euros o algo así. Ahora lo vamos a ver porque nos vamos a conectar a, a mi hosting. Entonces por ese precio, más los 12 euros de, de, un, de un dominio, ¿Qué os puede salir? Por 80 o 85 euros, si tenéis una empresa, encima luego el IVA o lo que grabáis. O sea, merece la pena tener un hosting eh, sí o sí. ¿Vale? Eh, pues ya está. Muchas gracias por haber venido Y encantado de haberos visto. ¿Vale? Pues, ¿qué voy a hacer, ¿Qué voy a hacer primero? Eh, lo primero que voy a hacer es eh, hacer una instalación. Eh, en un hosting, ¿vale? Ya veréis que se tarda, es bastante rapidito, ¿vale? Este es un hosting de, de Rayola y, ¿vale? Eh, lógicamente yo no me llamo Emiliana Rosa y, eh, ¿vale? Cuando entramos en, en el hosting de, de Rayola nos aparece esto y abajo hay una opción que lo pone eh, productos, ¿vale? Si entramos en nuestro producto, ¿vale? Un segundo. Vez. entramos en nuestro producto vale y hay un tema hay, hay una, una mirad fijaros vale 65 con 45 está tirado por tener un hosting y rayola es de los mejores eh, para mí sí es de los mejores Sí. Eh, un hosting que empieza que antes empezaba por uno y ahora empieza por I.O. es bueno yo os digo, yo, yo ahí tengo un, tengo un alojamiento pero que lo utilizo de pruebas. Solo. Porque tengo la, la experiencia que hosting que pongo, o sea web que pongo aquí, web que hackea. Lo que pasa es que la campaña publicitaria de ese hosting es tan brutal que al final todo el mundo se acaba yendo para allá. Pero vamos, eh, estoy seguro que SiteGround, tanto SiteGround como... Como Rayola son muy baratitos. Y el que, me, el que decías es Locu Host, ¿se llama? Host. Pues eh, también, eh, estoy seguro que es bastante baratito. ¿Dónde lo tenéis vosotros? Tengo varios. Cedemón, Dina la... Hosting, OVH... Cedemón, ahí. Cedemón ahí. Uf. Últimamente. Pero por ejemplo, Rayola es OVH también, en realidad. Uh -huh. el de otro que está en Barcelona, también Dina Hosting, está en Colonia, lado de Hosting. Bueno, no, no, cierra la... la puerta, cierra la puerta, que no se vaya. ¿Trabajo así? ¿O web empresa? Webempresa el... está bien, es bueno, pero atienden solo por tickets es, es bueno. ¿Tienes? Que no es crítica, que web empresa me parece un, ¿Tienes? ¿tienes? un hosting muy bueno. Lo único, el único que tengáis cuidado con el, el uno y el i que <risas> madre. Yo tengo en el... Y muy bien, muy bien, la sí. Luego tengo otro, en hosting que y, también viene a ver, es más modesto, es también más económico y tal, pero también, a ver, llevo un par de años y sin problemas también. Y buena, buena atención al cliente que para mí un hosting es lo principal, Sí, claro. sea... Sí, cualquier número de teléfono la que persona, pueda llamar. La atención al cliente, Pero te digo que el, que el gasto en, en un hosting eh, Sí. Ya tú me estás pagando en realidad. Eh, lo que, que pasa del hosting es cuando tienes un problema sí, que, que te lo puedan solucionar. ¿Vale? Te ha pasado algo gordo y te tienen que rescatar ya. No eh, efectivamente. Que, creo que piensa en Solutions. Que, que sí. lleva también a, Hace poco anunció ella que en alguna mitad que el hosting le estaba dando gratuito para que sí, bueno. ahí. Sí, pero yo lo he estado viendo. Pero la, la, la, capa, la, la capacidad sí. es muy poca. Es un plan Pero para comenzar. Y después se puede ir a Para pruebas, me da igual. Si yo no cómo funciona. Si yo esa solución, porque pensando en hacer alguna prueba para probar, tiene muchos dominios por un año a un euro. Claro. Sí, eso Que visto. Sí. Yo los contratos siempre sí, digo, vea, es muy sí. sí, este dominio. Bueno, luego ya veo si sí. lo renuevo de la, de la, la, de la, prueba. Vale. la gestión del, del dominio, la mayoría de las veces, o, o siempre, eh, cada hosting tiene un sistema para gestionar tu dominio, ¿vale? En este caso, en eh, Rayola tiene el cPanel, que a mí me parece eh, espectacular. Y además, muy facilito, muy picadito. ¿Vale? Lo más importante tanto en, en, en los dominios, en el hosting y en, el, y en Wordpress es que las cosas que, que vayas a hacer las tengas muy claras, o sea que sean muy picaditas, que luego te quieras meter a hacer programación, eh, vale, fantástico, pero eh, las cosas que, que las sepas que las tengas muy claritas, ¿vale? Y el, el cPanel este de Rayola a mí me parece genial, ¿vale? Entonces, la, la, la de panel... A mí es la desventaja, esa iba a funcionar muy bien, pero ha quitado C-Panel, ha puesto su sistema propietario. Uh -huh. Y yo, si quiero cambiar de hosting, le digo, hazme una migración de todo el C-Panel a tu. Y si los dos trabajan con Cpanel, se lo llevan entero, incluida la dirección de correo, que uh -huh. es lo peor las migraciones. Entonces, la ventaja de trabajar con c que es una estandar en la industria, uh -huh. entre dos hostings que si sí lo tengan, que yo que no tiene esa imagen, que yo me tengo que llevar todo lo de un cliente a otro hosting porque está en normas del link y te lo llevas. Lo hace, lo hace, te, te lo hace mucho el más, que más WordPress? te llevas todo. O sea, Mira, el, el cPanel empieza. Eh, los emails, eh, los backups, eh, unas, unas utilidades, eh, el gestor de, de, de directorios, ¿vale? Que es simplemente el acceso que tú vas a ver a tu carpetita donde está tu instalación. ¿Vale? Si lo quieres hacer a mano, aquí puedes hacerlo y ahí es donde subes el, el carpetito de Wordpress, ¿vale? La base de datos, que esto yo os diría que no lo toques ni de coña, ¿vale? Solo si sabes. O sea, yo en, en la, la base de datos lo único que toco es para cambiar la contraseña a los administradores. Fin, no toco nada más, ¿vale? El tema de los dominios, eh, las métricas, que yo no las utilizo aquí, porque normalmente las páginas tengo Google Analytics, y no lo utilizo, eh, un poquito de seguridad, y luego más abajo tenéis ya aplicaciones. Y ya, fijaros, os dice, eh, podéis instalar un WordPress, podéis instalar un PrestaShop, que luego PrestaShop es también un sistema de hacer páginas web, que siempre te dice, no, es que si quieres tener una página web con un montón de, de productos, tiene que ser PrestaShop. No. Eh, un WordPress con un montón de productos funciona perfectamente. Es más, yo he visto un panel de PrestaShop, y solo verlo un rato ya medio miedo, no sé si tú lo has visto. ¿Eh? Y dices, ¿Es ¿esto ¿No? por dónde lo cojo? vale También tenemos Joomla, que es una aplicación también de diseño web. ¿vale? Y Drupal que también es una de, de diseño web. Pero fijaros, es tan fácil como, venga, vale, pues quieres instalar un WordPress. Eh, volvemos aquí, eh, que lo que no sé es por qué el, el, el sistema de instalación se llama... Instalatron, que ya, ya podían cambiar el nombre, ¿vale? Que te dicen, te dicen vale, vamos a instalar un WordPress, bla, bla, bla, bla, bla". fijaros que aquí hay un botoncito en inglés, ¿vale? Que pone instala la aplicación. Yo, lógicamente, este host tiene el mío, que ya tengo un dominio aquí, ¿vale? Para hacer la, la prueba del, del taller, lo que he hecho es eh, generarme un subdominio, ¿vale? Igual que hemos hablado que los dominios son de pago, ¿Vale? En tienes un dominio, generarte sub, subdominios es, es gratis. O sea, la mayoría de los hosting te deja que te generes todo lo que tú quieras. Eh, ¿Qué es un, un subdominio? Eh, ahora lo vais a ver. Mirad, yo tengo aquí uno ya creado. ¿Veis? Es https2.grinion.informaticatauri.es el, el dominio es informaticatauri.es y el subdominio es griñón. Vale, entonces yo ya lo tengo ahí puesto, cuando vas a hacer la instalación lo primero que tienes que hacer es seleccionar el dominio sobre el que tú lo quieres instalar ¿Vale? en este caso, veis, yo tengo aquí todos los que tengo, también tengo uno de, de pruebas de revista y uno de riñón eh, muy importante, eh, el tema de la S, ¿vale? cuando vayáis a elegir el dominio eh, normalmente el servicio del de, de SSL, del certificado de la, de la página web, os lo da directamente el hosting, ¿vale? Si el hosting no os lo da, eh, buscar otro hosting. Nominalia ya, ya no lo uso porque te cobra. Por pues eh, buscarlo, porque este, por es que celular, esto celular, eh, en sí. todos los hosting lo dan, ¿vale? Te, te digo por, os, os comento porque aquí está pidiéndonos directamente si queremos hacerlo con HTTPS o no. ¿Vale? Luego, si por casualidad elijo un, un dominio mío que no lo voy a instalar con la S, ¿se puede hacer? Eh, sí. Hay una frase que siempre digo que es que en informática el no no existe. ¿Vale? Simplemente existe el trabajo. Nada más. Entonces, si tú haces una instalación de WordPress sobre un dominio que no sea HTTPS, vas a tener que luego hacer algunos procesitos para poner el certificado, cambiar todas las direcciones y cosas de esas, pero se puede hacer, ¿vale? O sea que si metes la pata aquí, luego tienes solución, con más trabajo. Lo único que tienes que hacer aquí es ya directamente, aquí, seleccionar el dominio con el HTTPS, ¿vale? Aquí me está preguntando si luego quiero... Además de que mi página sea eh, informaticatauri.es, quiero que la página sea informaticatauri.es barra blog, ¿vale? Yo no quiero que sea esto, ¿vale? Yo quiero que esté en el dominio principal. Bajamos un poquito más por abajo. Me está pidiendo la versión. ¿Qué versión quiero? Eh, lo chulo y lo que mola es que eh, tiene todas las versiones del mundo mundial de WordPress. O sea, si te quieres eh, instalar de las primeras, eh, lo puedes hacer... O si tienes una página web que has rescatado y necesitas una versión específica de WordPress, ¿vale? Pues te puedes generar un dominio en el tuyo, eh, instalarte una versión antigua e y instalarte. Y recuperar la página, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la, en la nueva, ¿vale? Eh, directamente no lo voy a poner en el idioma de Shakespeare, lo voy a poner directamente en español. ¿Vale? Y luego ya el siguiente paso me está diciendo, oye, ¿quieres que te instale esto? que es un gestor de caché del, de la página web. Eh, yo normalmente le digo que no, porque prefiero que me dé una instalación eh, completa limpia, porque si no, esto te instala un, un plugin que es el suyo, más luego otras cosas por allí y a lo mejor no te interesa. ¿Vale? Vale, aceptas la licencia, perfecto. Eh, me va a pedir un usuario y una contraseña. Vale, eh, consejo. En el usuario de Wordpress, pues no se pone admin, no se pone administrador, no se pone administrator, ¿vale? Intentar no poner vuestro nombre, ¿vale? Intentar poner un nombre, pues, no sé, que no haga referencia a lo que vosotros estáis haciendo, ¿vale? O sea, yo por ejemplo aquí voy a poner Javier, ¿vale? Yo me llamo Javier, ¿vale? Lógicamente esto cuando arranque, luego lo borro. Pero por temas de seguridad, o sea, yo el primer, cuando intento entrar en una página, lo primero que haces es probar admin administrador. ¿Vale? Administrador. Voy a poner una contraseña que no se debería poner. ¿Vale? ¿Vale? Nunca pongáis esta. ¿Vale? Tenemos una dirección de correo. Y... Vale, os voy a poner esto aquí. Acordaros de esto y de esto también, ¿vale? ¿Esto qué es? Simplemente es el título de la página, ¿vale? El nombre, y esto es como un, una frasecita que se pone en la página. Yo, por ejemplo, creo que tengo informaticataui.es y luego algo así como si rompes algo me llamas o, ¿Vale? Os lo pongo que acordaros de esto y de esto también, porque luego en, en los ajustes hay parámetros en los que podemos cambiar esto. O sea, si metemos la pota aquí, luego se puede cambiar. ¿Vale? Hasta ahora veis que la instalación eh, no tiene excesivamente eh, dificultad. Eh, por favor, este correo yo os diría que no fuera de Gmail o de Hotmail o cosas de esas. ¿Vale? Que fuese un correo decente. Y si, te, y si tenéis un correo que no sea del mismo dominio del que estáis instalando, mucho mejor. Porque hay veces que si perdéis el hosting o perdéis el dominio y el correo de recuperación es de un hosting que ya no tenéis, es complicado. ¿Vale? ¿Habéis entendido eso? Vale. Es como, por ejemplo, eh, si yo tengo reservado mi dominio patata.es y el correo de recuperación es eh, hola .es. O sea, si he perdido el, el dominio, si quiero recuperar el dominio, no me van a poder enviar los correos a mi correo de patata.es. O sea, tendrá que haber otro correo diferente. ¿Vale? ¿Quiero factor de, autent de autentificación doble? Me voy a decir que no. Y si va a ser un multisite. ¿Sabéis lo que es un multisite? Sí, no. no. ¿Vale? Lo que tiene guay eh, Wordpress es que tú, sobre una instalación de Wordpress, hay una opción para convertir tu Wordpress en un multisite, que te permite tener varias instalaciones de Wordpress dentro. ¿Vale? Eso es lo que mola. ¿Vale? Por eso os decía que en informática no existe el no. ¿Se puede hacer una, una instalación de, de Wordpress y en él instalar varias páginas? Sí, sí se sí. puede que es lo que se llama multisign. ¿Vale? Hay una opción de opciones avanzadas que te permite eh, decidir cuál va a ser el nombre de la base de datos, cuál va a ser el usuario, y sobre todo, un tema muy importante, que son las copias de seguridad. ¿Vale? No lo voy a dar... ¿Sí? ¿Te puedo Sí, sí. ¿Es otra en de ¿Sería asociado a, y... ¿A, a, a eh, Yo creo que no. Yo sinceramente eh, a, no, a, no, a, no, a no ser que tengas un hosting así gordo, yo el multisite no lo suelo ver. Yo sé que por ejemplo la, la página web de, de Griñón eh, está montada en un multisite. Habíamos más páginas. ¿Mm? De todas formas, eh, cuando tú preguntas, tienes, a ver, los multisite tú para las cosas fundamentales. Que cuando tienes un idioma y cada sale, el punto es para español te y te va italiano y así cada idioma, que es una forma en la que funciona un plugin de idioma Y la otra opción es importante si tú vas a tener distintos sitios web que tengan los mismos plugins, porque cuando tú actualices un plugin de la instalación multisign se la estás actualizando a todas las instalaciones de ese multisign. Entonces para eso se utiliza. Si yo voy a tener webs con los mismos plugins en todas, cuando actualizo uno se lo actualiza a todas. Si actualizo el core se lo actualiza a todos. Lo que tiene son distintas tablas en una base de datos para cada site distinto. Sí. Es el mismo core. Entonces, si actualiza un WordPress, se lo ha a todos los web. Entonces, un plugin se Entonces, está muy pensado, si quieres que sean elementos distintos, que la estructura de la web por dentro sea la misma. Por ejemplo, nosotros donde el de la teníamos, eran pues eso, revistas, distinta, pero todos tenían planes desarrollados muy parecidos. La, mm. la estructura por dentro de la resta era no la misma. Entonces tenía sentido porque si no, el problema es que se actualiza solo y se rompe el, el séptimo sitio, pues es una... Tienes que revisar que cuando estoy en su país, tienes que revisar todos los... Siempre, siempre me lo llevo a cualquier lado porque es el, es el, es el, es el listo. <risa> <risa> vale, seguimos que no nos da tiempo, chicos. Eh, vale, esto lo dejo en automático y simplemente le doy a instalar. Vale, el Google me está diciendo que esa contraseña es una mierda. Ya, ya lo sé. Vale, y fijaros que está haciendo la instalación. Vale, La instalación ya la he hecho. O sea, no he, no he tardado absolutamente nada en hacer una instalación en un hosting. Y porque hemos estado hablando, pero si no, no. Vale, Fijaros que aquí me está diciendo eh, la página web es griñon.informatica.es eh, y este es el panel de acceso a mi WordPress. Eh, es, para acceder a, a Wordpress es el dominio mío barra wp-admin, ¿vale? ¿Se puede cambiar? Sí, ¿Vale? Lo que pasa es que luego hay otros sitios donde tienes que poner eh, cuál es tu página de acceso y yo eso pues habitualmente no lo cambiaría. ¿Vale? Tuve un cliente que, que me hice con él porque me lo, lo, los que le hicieron la página lo cambiaron pero claro, luego lo metieron en el robot Txt y, y digo, ¿a qué se lo cambias y luego se lo pones en el robot XT? ¿Sabes? ¿Vale? ¿Vale? Entonces ya lo tengo instalado. Fijaros que la página web es esta, ¿vale? Que veis, como veis es, es apasionante. Y el panel de acceso es este que tenemos aquí. ¿Vale? Y esto lo WordPress ¿Vale? Te damos la bienvenida a WordPress. Este es, el, este es el, el panel de gestión de eh, Wordpress. Hay una cosa la vista que no os he eh, comentado, eh, que yo, eh, eh, Wordpress, lo, lo, cuando se lo explico a mucha gente, lo asepejo mucho a los recortables, ¿vale? Los que tenemos eh, ya una cierta edad, seguro que os acordaréis de eh, los recortables estos de las muñequitas que venían con, en papel y todo eso. ¿Vale? Pues yo el, esa muñequita ¿vale? la comparo eh, con esto, es como si fuese el, el core de WordPress, la instalación. ¿vale? Cuando yo quiero la instalación, instalarle un tema, que ahora vamos a ver lo que son los temas, eh, para mí es como ya cuando empiezas a vestir a, a ese recortable que le empiezas a poner eh, la camisa, la falda, los zapatos y todo eso. Y luego la segunda parte, de la tercera parte de Wordpress, que son los plugins, que es cuando tú ella eh, le metes chicha a Wordpress y empieza la página a hacer cosas chulas, pues es ya cuando le pones la jodería a muñeco y todo eso, ¿vale? Entonces, más o menos una página de Wordpress funciona eh, a tres niveles, ¿vale? Funciona una que es el core de Wordpress, ¿vale? Funciona luego con los temas que tú le pongas, que es cuando vas a poner la página más o menos medio bonita. Y luego el siguiente nivel son los plugins. Los plugins ya es con lo que le vas a dar la funcionalidad a tu página. Si quieres que tu página sea un, eh, una tienda online, le vas a instalar el plugin de WooCommerce. ¿Vale? Que ya WooCommerce, pues es más que un plugin, es casi un WordPress, en sí eh, ¿Que quieres que tu página tenga, pues eso, que esté bien posicionadita o que todas las cosas de SEO las tengan bien puestas? Pues creo que estaban por ahí la gente de Yoast SEO, ¿puede ser? Pues un plugin que instala todo el mundo es el de yo aseo para tener los semaforitos todos bien puestos. Un plugin de seguridad para tener eh, las, la, la, más o menos la, la, el firewall de la página web. Bien. Un plugin de, de fotos para que las fotos te las, eh, te las redimensione y te lo haga automáticamente. Eso es lo que, para lo que valen los plugins. <coughs> Guay, pues empezamos. Este es el, esta es la zona de... De, de arranque de WordPress yo os digo una cosa normalmente esto de aquí no lo suelo utilizar pero nunca lo quito vale una opción para quitar todo esto es aquí en opciones de pantalla si voy aquí desmarcando ¿vale? pues ahí ya tengo más o menos todo limpito porque eso al final no lo suelo, no lo suelo utilizar ¿vale? eh, hay una cosa que a mí no me... que molaría que la gente de WordPress lo, lo hiciera, es que, eh, pues sí, eh, avanza, el, avanza el constructor, avanza Gutenberg, he quitado el, el este de bloques, ahora metemos uno de bloques nuevos, papá papapá. Pa, pa. Ahora hay un editor que está en fase beta, eh, fantástico, pero sí, sí molaría o sí estaría guay que eh, todo esto eh, en todas las versiones que han venido de WordPress siempre es la misma estructura, que le dieran ahí un poquito de hacerlo, es que me sale en inglés, me fastidia, pero hacerlo con un poquito más friendly, vale, que hiciera algún cambio, a lo mejor algo de color, de dibujitos y cosas esas. a ver, el de la cuestión está aquí de, para WordPress, que son entradas, medios y páginas. Eh, ¿Qué diferencia hay entre páginas y entradas? Eh, hay que tener en cuenta que cuando se utilizaba antes Wordpress, o la mayoría de las veces, eh, se utiliza para hacer blogs, ¿vale? Eh, ¿Qué es un blog? Un blog, siempre se lo digo a todo el mundo, un blog es una página web en donde ponemos lo listo que somos, ¿vale? Para que todo el mundo se dé cuenta. No sé si alguno tiene un blog. ¿Nadie tiene un blog? Yo sí lo bajé el blog o lo empecé como como cuaderno este de bitácora donde yo iba poniendo las soluciones que encontraba las cosas y cada vez que encontraba una cosa que me costaba un montón hacía un artículo para, para hacerlo vale entonces qué diferencia hay básica entre páginas y entradas eh, simplemente que la, las páginas eh, en, en las entradas vamos a hacer eh, cosas que sean más actualizables y en las páginas es contenido más estático y, sobre todo, una característica básica es que las, las entradas eh, van, entre comillas, categorizadas por fechas, ¿vale? Entonces, el, cuando hablamos de blog, hablamos de entradas, y cuando hablamos de páginas web, eh, hablamos del concepto de páginas, ¿vale? Ahora, con el amigo Gutenberg, eh, tanto las páginas como las entradas... Eh, las puedes, eh, entre comillas, maquetar casi de la misma forma, lo único que cambia es una barrita que hay a la izquierda que se pueden hacer otras cosas, ¿vale? Eh, medios, eh, medios es donde vamos a poner las fotos, perdón, las fotos, las imágenes, los vídeos y documentos de PDF también se pueden poner, ahí es donde va a estar todo, ¿vale? Eh, incluso, ¿vale? a ver si puedo subir uno, fijaros, subimos, esta cantidad, eh, yo no sé si depende del hosting, no sé si vosotros lo sabéis, eh, si depende del hosting o no en la instalación, ya sé que se puede configurar, pero sé que algunas veces son 128, otras veces son tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo subo una, una imagen? Simplemente seleccionar archivo, yo sé que aquí hay una imagen, <coughs> Y me lo va a subir. Debe de coger la cama pesada. Vale, aquí lo que, vamos, lo, que, lo que vamos a hacer es hacernos como nuestro catálogo de fotos. Luego, eh, una de las características es que las, las fotos en nuestro directorio de, de archivos del hosting. Eh, todas las fotos se van guardando eh, con la fecha que se va subiendo del mes, ¿vale? Y al final podemos tener entre comillas categorizada por fechas cuando las hemos subido ¿vale? Ahí tenemos la foto ¿vale? Tampoco ocupa mucho, fijaros que ocupa 991K ¿vale? Nos dice el tamaño eh, texto alternativo, esto ya ¿alguien es un dios del SEO? Vale, pues esto en el SEO te dicen que por favor el, el texto alternativo siempre lo rellenes con alguna palabra clave que estés trabajando en la el página. El texto alternativo, por favor, se debe rellenar con un texto descriptivo de lo que la imagen contiene. Para las el lector de pantalla es lo que les describe lo que la imagen hay hace. Javier, no lo SEO porque se utiliza para escribir para palabras clave, pero para ella, las personas que no ven bien desde un lector de pantallas. Cuando llega la imagen, les lee ese texto. Y para ellos es una ayuda y se lo pongo. Vale, pues esto, si quiero ponerle, eh, si voy a trabajar la palabra Viñón, lo pongo. Y pongo Viñón, ¿vale? Y fijaros que aquí abajo nos da la URL de la, de la foto. Vale, eh, lo que os iba a comentar antes, lo de los ajustes eh, primarios que hay que hacer, nada más arrancar, la, nada más arrancar con la página web cuando vais a empezar a trabajar en ella, ¿vale? Uno de los ajustes, a ver, mmm, en lectura, vale, el, el primero que tenéis que hacer, ¿vale? Es marcar esto, o yo por lo menos lo primero que hago, ¿vale? Que es marcar esto para... Eh, que el amigo de el amigo Google eh, cuando venga a mi página web si yo no la tengo todavía creada y la estoy haciendo en online cuando me refiero en online que la estoy creando en mi hosting ¿vale? cuando venga a ver mi página web mi página web directamente le diga oye eh, todavía no espérate un poquito que, que ya te avisamos vale por qué porque eh, puede ser que yo haya me, me haya estado el WordPress tenga un contenido que no es el que yo quiero que, que Google lo tenga, ¿vale? Y eh, de repente me lo indexa y hay contenido mío subido en, en internet haciendo referencia a Google DS. Yo, por, por ejemplo, siempre eh, lo marco. Por supuesto, el paso final cuando tengo la página web acabada es venir y guardar, ¿vale? Porque no es la primera vez que me encuentro un proyecto en el que eh, es que no me ve nadie, es que no sé qué, es que no tengo visitas, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y esta casilla está marcada, ¿vale? Normalmente yo siempre lo hago. Y marco esta casilla, ¿vale? ¿Qué es esta casilla? Esta es la, la, la, el paso 2 que hago siempre. Eh, ¿Esa casilla qué es? Cuando tenemos un blog y eh, tenemos mucho contenido, ¿vale? Hay programas, eh, que son capaces de, de si tú, tú darle una lista de blogs vale y te leen el contenido de, de tu blog vale entonces si lo dejo en completo pues el tío va a ser capaz de leerse el artículo mío eh, simplemente en, en su programa de noticias vale pero a mí lo que me interesa es que si el extracto que está viendo de mi artículo le mola yo quiero que venga a mi página web no quiero que lo vean en un este de, de artículos, ¿vale? Yo, por lo menos, siempre lo pongo así, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, estuvimos en una charla en, en Alcalá de Nares con Fernando Totellado y él dice que él, en su blog, lo tiene puesto en, en completo, que ya lo tiene hace muchos años y todo eso. Entonces, bueno, eso ya como con, con todos os, os parezca. Eh, otra cosa, ¿vale? Empezamos. Estamos en ajustes, ¿vale? Fijaros de esto, esto es lo que hemos hecho en la instalación, ¿vale? Lo de acordaros de esto y de esto también, ¿vale? Esto te va a decir cuál es el título de tu página web y una descripción Corta, ¿vale? Yo tengo hecho, eh, ahora os lo enseñaré en, en la aplicación que tengo en local, eh, tengo hecho una página así que dice 15 minutos eh, de un restaurante, ¿vale? Entonces, vale, aquí voy a poner... Restaurante, y aquí pongo las mejores hamburguesas, ¿vale? Y eh, otra cosa que debéis fijaros aquí en la pestaña de general es que esto lo haya hecho bien y sobre todo esto, que la página que os haya puesto es HTTPS, ¿vale? Si no tenemos https cuando estemos, el candadito no va a aparecer. ¿vale? Y eso, pues a lo mejor en una página de, de una tienda de ropa que no tiene tienda online, ¿vale? pues a lo mejor te da más lo mismo. Pero ver una tienda online en la que no tiene candadito, a lo mejor es muy buena. Pero si no tienen candadito en el HTTPS, eh, huimos de eso. ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver que tenga puesto el candadito. ¿vale? Si pones si ya lo has definido así de hombres, pero yo creo que fujeres de las dos formas, de las dos formas. Quiero que quiero que la traba, ¿Qué redirecciones. ¿Qué redirección? Quiero que redirecciones. ¿Qué redirecciones? Vale. Aquí, eh, eso? Yo solo lo he hecho en en el hosting me lo hicieron. De tomar la última versión la versión uno en salud del sitio si no está redirigido eh, hay una opción para que te lo haga. O sea, a partir de la versión de Wordpress, que a partir de la 5, 9 o 6, es lo que tú dices, si los dos sitios estaban operativos y la salud del sitio lo detectaba, te lo hacía Wordpress. Si no, la actuación se hace en, en el fichero HTTP Lo que te decía, si sí, eh, Toquetear en Wordpress estaba permitido toquetear en todos lados. ¿Vale? Yo, eh, lo que te digo, por ejemplo, el, el fichero que dice eh, yo te digo que si, ese, si no sabéis para qué vale ese fichero, no lo toques. Porque en ese fichero, como cambies una coma o un punto, ya lo has acabado. ¿Vale? Eh, ante todo, eh, y sobre todo muy importante, cuando vayamos a modificar cualquier cosa en WordPress que no estemos muy seguros, por favor, siempre paso cero, eh, copia de seguridad. Eh, lo podéis hacer en el hosting o hay muchísimos plugins que os hacen copia de seguridad. vale. Eh, vale. El, tema, el tema de la fecha, el tema de si vais a permitir que la gente se registre en vuestra página. Aquí lo que estáis diciendo es que eh, la persona que se vaya a registrar, oye, qué perfil le quieres dar? Pues eh, lógicamente le vamos a dar el perfil más bajo. Eh, si tienes una, una página como la mía eh, que es de informática, lógicamente yo en mi página no permito que se registre la gente. ¿Vale? Si vas a hacer un directorio de empresas en el que vas a dar el servicio que la gente eh, pueda registrarse en tu página y ponga el anuncio de su empresa, pues sí, lo tienes que hacer y lo que tienes que tener es cuidado con qué perfil le vas a dar al usuario, ¿vale? Porque, por, por ejemplo, esto ni de coña, ¿vale? O sea, persona que sea, esto no. O sea, empiezas por suscriptor y cuando se vaya quejando, pues ya vemos qué te voy dando. Hola. Sí, sí, pasa, pasa. ¿Y esos usuarios que se te registran? Si fuesen, por ejemplo, en una. Si una tienda, ¿se registrarían ahí o en otro lado? Hay muchas tiendas en las que para hacer para comprar, te piden que estés registrado. ¿Vale? Entonces ahí, se te registran aquí en los usuarios te aparecerían. ¿Vale? Pero para, para ese caso, para una tienda, sí tienes que tener marcado eso. ¿Va a la base de datos de WordPress, que son usuarios? Sí, sí, sí. O sea, toda la información va a la base de datos de WordPress. ¿Vale? Eh, yo, por ejemplo, tengo un cliente que, eh, eh, que no quiere que la gente esté registrada en, en, la, en, la, en la tienda online. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente se registra, pone la contraseña, eh, luego cuando quiere volver a comprar, eh, como ya es usuario ya existe y no se acuerdan de la contraseña, eh, ¿Sí? le llaman para decirle que no puede comprar, no sé qué, no sé cuánto, la página es una mierda, no sé. Qué. Eh, directamente se lo quité. Y le dije, digo, bueno, como tú quieras. Si eres feliz así, yo, si un cliente es feliz, yo soy feliz. ¿Vale? Pero, ¿sí? Vale, formato de fecha y formato de hora. Vale, cuando hagamos algún cambio... Que okay, Creo que es, ese, eh, por lo menos en alguna otra mitad, una... está a la hora de poner la zona horaria. Ah, vale, sí. Aquí... El, el más cero y poner más Interesante. Vale. Yo aquí, eh, lo que hago es poner matriz. Y ya cuando hay cambios de, de horario, ¿vale? Ya te hace, no vas a tener ningún problema con el cambio de horario. ¿Vale? Si algún día quita el horario de verano, pues lo coges. Efectivamente. Y vale, sí, tiene razón. Por lo de lo del horario, o del de, más uno, o lo que sea. ¿Vale? El formato de fecha y el formato de hora que le das. ¿Vale? Eh, lo de, yo esto no lo suelo cambiar, lo de cuándo empieza la semana. A mí una semana que empieza el domingo no... Pues, vale, guardamos. Fijaros que cuando lo hemos hecho antes, aquí... No sé si lo hemos guardado... Ah, sí, genial. Vale, otro tema. En eh, escritura. En escritura tenemos aquí esto. Que luego hay muchísimas páginas que no lo cambian. ¿Vale? Que es eh, la primera categoría, donde si tú no le pones categoría a tu artículo del blog, va a ir eh, tu, tu artículo, ¿vale? Que luego al final ves un montón de... Cuando estás viendo algunos, eh, algunas páginas o algunos blogs que tienen muchos artículos, siempre está eh, abajo la categoría de eh, un categorizador. Yo esto lo cambio porque a mí me, me fastidia y me... Y bueno, a lo mejor mi mujer dice que ya tiene ¿Vale? Esto eh, realmente es, es fácil cambiarlo. Yo lo que hago es en entradas, aquí está la, la opción de categorías y directamente es que ni, ni la borro, le doy a edición rápida le pongo siempre el mismo que le pongo general y aquí el slug él va a ser la dirección eh, que va a aparecer de esa categoría, pues yo simplemente le pongo la misma siempre ¿Vale? y le digo actualizar y eh, si le ha salido bien veis, bueno, la categoría que va a aplicar a artículos que no le pongamos nosotros la categoría va a ser general directamente. A lo mejor es una tontería, pero directamente si eso se te olvida eh, queda más o menos bien el logo, el, porque siempre y luego lo que hacemos es poner el widget este de que aparezcan todas las categorías eh, con su numerito de artículos que hay gestionados en cada uno de ellos. ¿Vale? Eh, Ah, perdón, que, pensé que había montado. Eh, el formato de la entrada, que yo siempre lo dejo en estándar, y esto, eh, que yo creo que esto no, no lo utiliza ni Dios, o sea, lo va a hacer la, mandar, eh, mandar los, eh, las actualizaciones de los artículos por correo el electrónico. Eso no creo que lo hace nadie. ¿Vale? Le damos guardar, nos han venido los cambios. Eh, y una cosa eh, también muy importante, que se debería hacer a lo mejor la, ter, la tercera. Eh, cosa más importante que deberíamos hacer cuando yo lo hago, marco lo de Google directamente eh, miro lo otro, lo del HTTPS y lo siguiente que hago es venirme aquí a lo de enlaces permanentes eh, ¿por qué? porque normalmente todas las instalaciones de, de WordPress lo hacen bien eh, pero sí que es verdad que me he encontrado algunas veces cuando yo lo he hecho que me aparece marcada esta ¿Vale? ¿Esto qué es? Es simplemente la dirección web nuestra barra la página web en la que estamos. Eh, entonces es lo que os digo, a mí normalmente siempre me aparece esta marcada. ¿Vale? Sé que hay gente que os dirá que eh, para hacer luego una estructura chupi para el SEO, aquí lo que deberemos de hacer es meterle aquí categoría. ¿Vale? Yo normalmente eh, la opción que dejo es esta. Y os, os lo voy a explicar con un, con un ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, nosotros, eh, mis hijos van a natación y son de la Federación aquí de Castilla y la Mancha. Entonces, cuando vi la primera vez la Federación de Castilla y la Mancha, digo, Anda, aquí es un WordPress! Digo, ¡qué guay! Pero, cuando vi esto, digo, pues esto jo, pero lo que no me cambiado. Digo, porque entiendo que para el posicionamiento, yo no sé, yo de SEO eh, eh, no sé excesivamente cosas, vale, pero sé que la URL es uno de los parámetros también importantes en, en el SEO. ¿Por pues, si alguien no sabe, sabemos todo lo que es el SEO? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Os lo he dicho antes. Vale, el SEO es las cosas que hacemos en nuestra página web para que Google sea más amiguito nuestro, y cuanto más amiguito nuestro sea más, eh, más ayuda nos va a dar a que nuestra página esté más arriba ¿vale? entonces este es uno de los parámetros que le gusta a Google eh, que aparezca guay entonces esto a mí no me gusta ¿vale? que el diseñador de la página a él le ha gustado pues bueno. yo normalmente eh, lo suelo dejar ahí y lo reviso porque ya os digo que esto sí que me ha pasado en alguna instalación y yo juraría que me ha pasado en alguna instalación cuando la he subido a mano no la he hecho en el hosting directamente, porque hay una opción para subir el paquete de Wordpress a mano y todo hacerlo a mano, ¿vale? Entonces yo juraría y quiero recordar que me ha pasado en algún momento eso. Entonces esto eh, es una de las cosas que, que miraría sí o sí. Eh, ¿Hay más cosas para ver? Eh, sí, yo esto son las cosas básicas y picaditas que tenéis que tener claro cuando hagáis la, la página web, ¿vale? Eh, vale, el, estábamos hablando antes también, cuando estábamos viendo las diapositivas, del tema de personalización. Hay una opción aquí en apariencia. Vale, vamos a hablar primero de los temas. ¿Qué son los temas? Eh, los temas es como eh, el, la primera ropa esta que le, que le ponemos al, a nuestro recortable. ¿Vale? Cuando instalamos Wordpress, Wordpress ya nos mete directamente un tema porque no nos va... Porque cuando lo hemos hecho antes, ¿vale? Ya nos carga la página. Y la, la página no nos la carga si no tiene un tema. ¿Vale? Este será un, un temita básico. Pues ahora vemos cuál es. ¿Vale? Pero uno de, lo, de los parámetros importantes de, la, de nuestra página es saber qué tema vamos a utilizar. Eh, si os vais a dedicar vosotros a hacer páginas web o eh, os la van a hacer, lo mejor es que os lleguéis a ver eh, temas de Wordpress. Hay un montón de páginas en las que se pueden ver un montón de, de temas y ¿dónde se pueden ver también? Aquí, en la opción de apariencia de temas, ¿vale? Está instalado este, el 23. Estos son los básicos que instala Wordpress, ¿Vale? ¿Cómo puedo instalar alguno más? Pues es que no lo ponen a huevo, vale. Añadir uno más, añadir uno nuevo, y aquí nos aparecen un montón de temas, vale. Este eh, es un tema que se utiliza para un constructor diferente a nuestro amigo Gutenberg, que este le gusta mucho a la gente, que sobre todo los que son de elementos. No sé si tú lo utilizas con no, ¿Sí? Este, Astra, para elementos. Vale. Eh, el de Hello mola porque no... Tío, trae nada. Entonces, ¿cuál se suele instalar? Eh, este es el que más eh, eh, instalaciones tiene. El de Astra. ¿Por qué? Porque además, cuando tú instalas el tema de Astra, te permite instalar ya como páginas que ya están generadas. Pues eh, quiero hacer aquí una página que creo que en Astra, que es de la, del paquete gratuito que es de dentistas. La marcas y te eh, instala la página completa de, eh, una, de un dentista. Lo único que tienes que cambiar son fotos y textos. ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Que muchas veces, o nos tenemos que fijar mucho en qué tema vamos a utilizar, dependiendo de qué constructor vamos a utilizar. ¿Vale? ¿Y qué es el constructor? Os preguntáis que sí? ¿Sí? Sí, el sí. constructor. ¿Vale? Hay una cosa muy importante en, en, en diseño web. <coughs> Fijaros, esto, esto es la página de Walt Disney y la página de Walt Disney está hecha en WordPress. Eh, hay que tener una cosa muy clara en, en diseño en diseño web, que es que todo está hecho en bloques rectangulares. Todo. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, el menú rectangular, aquí tenemos una foto que está metida en, en un menú rectangular. Dentro tenemos un texto, bajamos por aquí. ¿Esto es un bloque rectangular? Sí, será un bloque rectangular que es muy posible que esté separado en uno, dos, tres, cuatro bloques. Vale, Pero el, el centro es un bloque rectangular de, de cuatro. ¿vale? Y aquí todos son bloques rectangulares. Aquí tenemos otro bloque rectangular. Otro bloque rectangular. Otro bloque rectangular. Todos son bloques rectangulares. Si en alguna página veis algo que es curvo, ¿vale? es porque se habrán borrado el diseño de la foto ¿eh? y lo han hecho el curvo y luego lo que esté a la izquierda o lo que está a la derecha será blanco. ¿vale? Pero estará montado sobre un bloque eh, rectangular. Antes de que viniera eh, nuestro amigo Gutenberg, eh, la construcción de Wordpress no se hacía a base de bloques, ¿vale? por eso lo que hacía todo el mundo, nada más instalar Wordpress, era instalarse Elementor o instalarse otro constructor. ¿Vale? Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos, eh, tenemos eh, Elementor, eh, el Visual Composer, que no sé si lo han puesto ahora, que se llama, eh, luego hay otro que se llama WP Page Builder, eh, hay uno muy potente que es el de Divi que, que también tiene un constructor suyo propio eh, que Divi eh, mola y le mola mucho a los diseñadores pero a los desarrolladores no ¿por qué? porque para los diseñadores eh, está guay porque hay muchísimas cosas que te lo hacen muy rápido pero los desarrolladores en cuanto ven por debajo de toda la mierda que meten te dicen oh, no Divi es una mierda yo os aconsejaría que si vais a hacer páginas web, eh, os instalaseis un montón de, de instalaciones de WordPress. Habéis visto que es súper fácil instalarla. Y ahora os voy a enseñar otro sistema que tengo yo de instalación de... Es verdad que Divi pesa muchísimo, es lo que yo he... sí. eh, es, es una de las cosas que dicen de, de Divi, que pesa mucho. ¿vale? Luego habría que comparar, si, si tú una página que haces con Divi... La actualizas y la optimizas bien, eh, ¿cuánto tarda en cargar una página con Divi y cuánto tarda en cargar una página con Gutenberg? Les ha hecho su origen en un el tema. Y luego constructor sin el tema lo han optimizado más ligero. Y ahora que uno de los constructores más rápidos que ahora es Bricks. Sí, eso sí que lo hay. Bricks. Sí, eso lo he oído, que estaba muy de, muy de moda también ahora. Y más cosas. rápido casi que lo meto. Entonces, es muy rápido. Claro, pero tú puedes tener elementos en tu página web, el constructor, ¿vale? Y si luego las fotos que tú metes en el constructor eh, las metes ya en 5 megas, pues es que por pues, muy bueno que sea el elemento, te da lo mismo. O la página va a cargar lenta, sí o sí. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener el concepto de, eh, de bloques, que es lo que, lo que pasaba antes de Gutenberg. Eh, WordPress no hacía la, el constructor de bloques, entonces lo que tienes que hacer automáticamente era, eh, para hacer la página web, instalarte un constructor o instalarte un tema que tú supieras que llevaba ya un constructor eh, implícito. Eh, es más, cuando tú eh, seleccionas el tema de Astra, cuando instalas Astra, Astra te pregunta qué constructor quieres. ¿Vale? Eh, está... Eh, te, tiene Gutenberg, tiene Elementor y luego tiene otro. No me acuerdo cuál es, porque yo siempre que instalo Astra lo instalo con Elementor. ¿Y qué constructor recomiendas? El que te guste a ti. ¿Vale? A, a ver, yo las páginas las hago eh, dependiendo de... Eh, yo el, el problema es que tengo muchos, muchas, muchas páginas que están hechas con diferentes temas, ¿vale? Tengo páginas que están hechas con Divi, tengo páginas que están hechas con otro constructor que se llama Visual Composer, tengo páginas que están hechas en, en Elementor. Yo si la tengo que hacer de cero, ¿vale? Eh, siempre lo hago con Astra y con Elementor. ¿Vale? El, el problema es que si tú te, si te vas a dedicar a hacer páginas web, yo te aconsejaría que te aprendieras todos. ¿Vale? Porque te van a llegar proyectos rebotados que van a tener diferentes, eh, diferentes constructores. ¿Vale? ¿A mí me gusta Elementor? Sí, yo la, la suelo hacer con Elementor. El problema con, el, con Elementor es el que si tú como constructor de la página eliges Elementor Pro, lo pagas tú un año y no lo dices al cliente, Entiende, el cliente no lo paga, luego vas a actualizar y lo vas vale. a romper. Y tú le dejes de ir al cliente, lo que está, y si lo... un paquete like de pago, lo tiene que pagar. Lo que habla Jorge es que eh, eh, hay constructores que tienen una versión free, gratuita, y luego ellos te dan... Eh... <risa> <risa> <risa> es, el de, es el del grupo ahora. Perfecto. Y luego tienen una versión de pago. ¿Vale? Entonces eh, es muy problemático porque sí que es verdad que hay muchos diseñadores que eh, instalan eh, productos que son de pago eh, en una página que hacen y luego al cliente no, no le avisan o no le han pagado la licencia de ese producto, ¿vale? porque eso ya me ha pasado en algunos sitios. ¿vale? Entonces lo que dice Jorge es que si, si te instalan Elementor Pro, que Elementor Pro es la caña y puedes hacer cosas chulísimas, claro, pero Elementor Pro... Eh, es de, es de pago y para un, porque justo en este momento hay una asociación que estoy colaborando y quiere la página la, cuando la, yo vi pero <risa> creo que esto el, el, el, hasta yo que según poco puedo hacer la, la mejor que eso eh, entonces, claro, ¿pero que no página Es decir, quiere que sea algo gratuito porque es una asociación? Mm -hmm. Lo puedes hacer, con Astra lo puedes hacer perfectamente y le puedes hacer ah, una, una, una página eh, con Astra, Gutenberg y Elementor. Lo puedes hacer perfectamente, no con el de pero no con el de pago. O sea, con la versión gratuita de Elementor puedes hacer cosas muy chulas, ¿vale? Y sobre todo con Astra, porque Astra eh, eh, te permite también una, un abanico una de páginas gratuitas que eh, te permiten hacerla automáticamente. Luego también hay por ahí otra, otra, otro tema que se llama OceanWP, que también tiene un montón de páginas. OceanWP. El sí, inventor de eso dije que hay muchas plantillas con ya hechas, pero ya también WoodenBell ya tiene los patrones, que es los mismos, son diseños ya restablecidos con fotos y textos para cambiar. Por eso hacen te impago. Esta es 9WP, eh, También tiene, te instalas la, el tema y luego el tema te da opción a eh, páginas prediseñadas. Vale, lo que dice aquí mi amigo Baldomero, que ahora veremos que Gutenberg tiene como una opción de bloques eh, preformateados, pero claro, eh, tienes tú que hacerla, cambiar el texto y cosas de esas, y, y poniendo los bloques. Con, con Astra y con 9WP tienes la opción de que te cargue completamente la página entera y te la, te, la, te la carga por páginas, está genial, y luego tú solo tienes que, que cambiar textos y fotos, lo que te permite eh, que si has pillado a un cliente que te dice, oh, es que yo por la página te doy 200 euros, mm, vale, tarda en la una hora y media y vale, por pues dame 200 euros. Claro, luego esos típicos clientes son los de, no, es que me la han es que me las no sé qué, me la no sé cuánto. Vale, para esos eh, proyectos eh, con un Astra o no sé lo que P, te vale. Luego, luego tienes temas que ya son eh, bastante más gordos, eh, como por ejemplo, como puede ser Divi, o, o yo, por ejemplo, tengo un cliente que tiene Avada y luego tengo otro cliente que tiene Bridge. ¿Vale? Esos, esos temas son de pago y son muy gordos. Eh, tiene su propio constructor muchas veces y, y, y los propios temas tienen tal cantidad de, de, de páginas preformateadas que cualquier cosa que quieras hacer ya tienen la página web hecha. Pero lo plan que no son Claro pero, pero, pero, claro, pero ahí, entra, ahí entramos en una, en una dicotomía que a lo mejor tú me puedes ayudar, es eh, Wordpress es gratuito, ¿vale? Y eh, todo lo que funcione en Wordpress entra dentro de la licencia Wordpress que se llama GPL, ¿vale? Entonces todo lo que funcione con Wordpress eh, tiene que ser gratuito, ¿vale? Eh, y, y tú puedes coger un tema o un plugin que lo tenga otra persona te lo llevas a tu página, lo modificas y lo utilizas. Okay. ¿Vale? Eh, ¿Hasta qué punto un tema de pago eh, no se lo puedo coger a otro y metérmelo en mi página? Pero no, eso no es ideal. Lo puedo hacer perfectamente. ¿Hasta qué punto? El problema de encontrar eh, temas y plugins por ahí uh -huh. es el tema de que hay muchas veces que los plugins que encuentras por ahí están modificados, eh, llevan un plugin, llevan virus dentro y todo eso. Yo, como... Como persona que estoy dando la charla, siempre os diré que cuando hagáis un proyecto, si le vais a hacer a, una, a un cliente un proyecto con DIVI, eh, en el presupuesto le metes la licencia de DIVI. Y previamente le avisas al final del proyecto, le dices, mira, esta licencia te la he pagado por tal, por tal y por tal. El próximo año tienes que pagarla tú. ¿Vale? Porque si no, no, no vale a año la he pagado. Es decir, yo he pagado yo, pago mal, yo lo tengo pagado y si lo pongo a un cliente y no es ilegal y ya está, y lo puedo utilizar incluso en un segundo cliente pero el problema es que si ese cliente el año que viene ya no lo tiene diferenciado avada, no sé, la, la tercera capa que viene hasta la capa del vestidito, la apariencia los temas deberían ser solo apariencia y no funcionalidad pero avada, bridge, enfold, prime, no sé cuánto, plugins, que no es, no es apariencia, funcionalidad de plugin premium de pago que no son suyos, son de otros a los cuales pagan. Pero si tú no les pagas a ellos, tú no tienes ese plugin comprado. Y claro. si dejas de pagarles, tienes una agujero de seguridad con no falta de Efectivamente. Es ese es el problema. Porque aquí sí. no, no, no. de la cuestión de pagar un, un tema premium o un plugin premium es que ellos se encargan de darte las actualizaciones de sus plugins. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a explicar lo los plugins. ¿Vale? Tenemos el tema de temas, ¿vale? que ya os digo, eh, la única opción que vais a tener para saber cómo se utiliza un tema, es hoy me instalo un tema, le doy una vuelta, mañana me instalo otro, me instalo otro, me instalo otro, me instalo otro. ¿Vale? Y eh, tratar muchos temas hasta que encontréis el tema que mejor se ajuste a vosotros. Yo, por ejemplo, siempre instalo Asta, ¿vale? que me parece genial. Y en los NWP hay una página que es de un perrito, que esa me gusta mucho. Eh, hay, y hay, hay muchos de los clientes que, que al final te salen y no el presupuesto no cuadra excesivamente, que le metes el perrito, modificas y si sí, todos tienen la misma página. Pero si no quieres pagar más, eh, yo te la dejo funcional y funciona perfectamente. ¿Vale? Entonces, aquí elegimos una, un, un tema. Es simplemente instalar. ¿Vale? Podemos ver la vista previa del este. Fijaros que esta va a ser la vista previa y esto es lo que nos venden. ¿Vale? Lógicamente, ¿podemos llegar aquí a que esto sea así? Sí, hay que currarse un poquito el tema, la foto, los textos, y al final será así. ¿Vale? Eh, tenemos los temas y luego tenemos aquí los plugins. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen los plugins? Los plugins es cuando ya queremos que nuestra página haga cosas chulas, pues le vamos instalando eh, plugins eh, que hacen cosas específicas. Por ejemplo, queremos instalar un formulario que haga eh, maravillas. Pues eh, hay un montón de plugins y formularios que lo hacen. Yo eh, si, si, casi siempre en todos los sitios instalo el Contact Form 7. ¿vale? Eh, que quieres que tu página se convierta en, un, en una tienda online. Instalas el plugin de WooCommerce. Eh, que quieres que, yo qué sé, que ahora que está muy de moda, que... Eh, tu página, cuando se vea en móvil, tenga el simbolito de WhatsApp y puedan saltar directamente al a, a WhatsApp. vale, pues ese Hay un montón de plugin de WhatsApp que te permite hacer eso. vale, Cualquier cosa que tú quieras que tu página haga, casi siempre hay un plugin que lo hace. ¿vale? Y si no, vas a tener que hablar con un desarrollador para que te, te desarrolle el plugin o te lo desarrolle a mano el, el desarrollo pero casi siempre. Lo bueno que tiene WordPress es que la comunidad es gigantesca y eh, siempre encuentras a alguien o que ha tenido el problema o que eh, lo ha hecho así o que lo ha solucionado así. ¿Vale? Entonces cualquier cosa que queramos siempre lo vamos a hacer con, lo, con los plugins. ¿Vale? Me voy a ir ahora, bueno que son i36, voy a ir cerrando por aquí. Vale, lo que os decía, fijaros, la página de Walt Disney es de, es un Wordpress y... la página de Rolling Stone y el blog de Star Wars, la página de Rolling Stone también es un Wordpress <coughs> Vale, ¿por qué lo sé? Vale, fijaros eh, yo siempre que quiero, que quiero saber, hay, un, hay, un, hay un, una extensión que se pone en, en Google Chrome y te permite eh, ver eh, si la página está hecha en WordPress o no, ¿vale? Pero puedes instalar un plugin de seguridad en tu WordPress que evita que, ese, que esa extensión funcione, ¿vale? Entonces, mirad, esta es la estructura básica de un WordPress, ¿vale? Esta, esta carpeta siempre la tienen y cuando vas a buscar temas, fijaros... ¿Veis? Esta, por ejemplo, la página de los Rolling Stone está hecha con el tema Hello de Elementor. Es el que hemos visto antes y es el que decía él. El tema de Hello de Elementor es un tema que yo cuando lo vi me sorprendí porque no tenía nada. ¿Vale? Este nombrecito de la carpeta lo puedes cambiar. ¿Vale? ¿Cómo se llama Serlui? para que no te digan que estás con Wordpress? Eh, creo que el, el, se llama Wordfence, ah, el Wordfence, Wordfence creo que te lo hace. Evita que, que la extensión esa te diga si es de Wordpress o no. ¿Vale? Y este es también de Wordpress. ¿Vale? Lo que pasa es que esto eh, básicamente es un blog. ¿Vale? Pero es un blog en Wordpress. ¿Vale? Cierro por aquí y ahora os digo. Vale, yo para, para hacerla, para enseñaros el, el constructor de Gutenberg, yo directamente lo, lo he traído en este programita, eh, que es un programa que te permite instalarte Wordpress en local y te permite desarrollar todas las páginas que tú quieras en, en tu ordenador. Y me parece genial. Antes lo utilizaba eh, con un programa que se llamaba eh, Los Típicos... Entonces, si lo voy a usar en local... Cuando la estoy desarrollando, todavía no tengo el dominio. O sea, todavía no. Tengo claro, la, no, la, no, la, no la, lo te, lo, te lo hace como un dominio sí, además. Sí, que eh. como que se le hiciera un tipo externo. Sí, sí, sí. sí y sí. después es que hago la. Luego lo que, lo que haces, yo lo que suelo hacer es eh, en, el, en mi WordPress local instalo un plugin de, de copias de seguridad. que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, eh, eh, OneWP Migration. Eh, que es fantástico, es genial. Te hacen la copia, te la descargas y la subes a tu Wordpress y la restauras. Y la tienes perfectamente hecha. ¿Esto que te permite? A ver, el problema muchas veces de, de, de desarrollar a un, a un cliente eh, su página web en su hosting directamente es que él lo va a ver siempre, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en, yo cuando hago un, un proyecto a una persona, primero, eh, si no me pagan la mitad, no, no me lío. ¿Vale? Y siempre lo desarrollo en mi página, en mi pagina, o, sea, o sea, en mi hosting de, de producción o lo hago aquí en local. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya se me ha dado el tema de que hay muchas veces que a lo mejor te, de repente te dicen cuando tienen que pagar ya la segunda parte, por no te, porque no sé qué, porque no sé cuánto, te han cambiado la condiciones del hosting, te han cambiado la quantación del WordPress y ya la segunda parte la has perdido. ¿Vale? Entonces, aquí lo va a poder ver el cliente. Se lo puedes enseñar. Si quieres un día tomar un café con él, aquí se lo vas a enseñar perfectamente. Como yo no lo veo, ¿qué aplicación es? Esta la he descubierto eh, esta semana y es una aplicación que se llama Local. local pero Local.com tiene una opción que habilita sí. un enlace para que te la veas Sí, sí, sí, para trabajar en local, si tiene ningún enlace ni pero, absolutamente nada. Si te lo vea, se lo, vea <coughs> se lo manda, se conecta a tu ordenado y lo puede ver normalmente, gente, la de que haber observado que eso ha Es una opción que está dentro del propio sí, sí. Yo digo que no no le no le he traspteado porque pues, es, bien, es es sentido el... sentido lo clientes, ¿no? la, a, a Entonces, además lo llevo lo llevo hasta una una semana básicamente. Porque me, me ha gustado un montón. Y además es que eh, es complicado montar un WordPress aquí. Pues fíjate, yo tengo montado uno que es el detalle ¿Vale? que me da opción a abrir, el, a que se vea el, el diseño, ¿vale? que este es el diseño que he hecho con, con Gutenberg así rápido, en 15 minutos, en el rato que tenía entre ir al baño y no, y, y te permite ver esto o directamente te da, te da un botón ya directamente también para el panel de gestión. ¿vale? Fijaros que, lógicamente, lo que no te da es el HTTPS, ¿vale? Y el problema viene con esto, con este programa, porque sí que es verdad que este programa tiene una opción para decirle oye, que, que te instalo esto como para que el navegador se lo crea. Pero a mí en, en el Google Chrome de aquí no se lo cree, no sé por qué. Pero bueno, eh, fijaros, es tan fácil. Esta, esta, la versión está es gratuita, ¿vale? Para instalar en local. No sé hasta cuántos proyectos podéis tener. Pero fijaros, yo tengo uno montado, le doy aquí, añadir un proyecto, ¿qué quieres? ¿Crear un site nuevo? Venga, sí, pues quiero crear uno. ¿Cómo lo vamos a llamar? Venga, Manolo. ¿No ¿Hay ningún ¿hay Manolo aquí? Vale. Fijaros que es que ni siquiera le voy a dar a las opciones avanzadas, ¿vale? Que me dicen, oye, ¿cómo quieres que se llame? Manolo.logal. Perfecto. Venga, le doy a, a esto, me está diciendo las, eh, las características habituales que te va a poner. Pues te va a poner el PHP el 8.1, el servidor te va a poner este y el MySQL, la versión te la va a poner esta. ¿La quiero tunear? Vale, pues no puedo tunear, pero si no quiero tunearlo, le digo, venga, vale, perfecto, esta. Le voy a continuar. Vale, ¿qué contraseña le voy a poner? Venga, le voy a poner Javier, aunque ya sabéis que, os he comentado antes, que no lo cambiéis. Vale, voy a poner carranque Vale, y la contraseña... No sé si la eh, trasteo... Venga, la voy a poner bien, porque este creo que te avisa. ¿Vale? El correo es que ni lo voy a cambiar y le digo añadir sitio. ¿Vale? ¿Veis que es bastante más fácil que hacerlo en el hosting? Te hace bastante menos preguntas. ¿Vale? Te lo está haciendo y va a empezar a descargarse, se le carga el Wordpress, te lanzas los servicios, te la base de datos, te queda el usuario y te la base. ¿eh? Vale, mientras vemos cómo lo hacemos, vale, dile que sí, vale, este es el que yo había hecho para la presentación, vale, fijaros que me dice taller.local, o sea, y estando en local me está metiendo un dominio, vale, y eh, vale, si aquí os pues, fijáis, ya tengo fotos ¿Vale? y aquí en apariencia ya tengo un tema. Vale, ¿por qué he elegido este tema? Eh, porque este tema, cuando vas a añadir eh, las páginas, todavía tiene el Gutenberg eh, eh, normal que yo llamo. Porque ya hay temas como este, ¿vale? que ya te meten el, un editor que está en beta, que no sé si Todavía la gente lo está utilizando, que te permite editar la página como en global. Te permite hacer el footer directamente, lo de dentro, eh, todos los programas, te permite hacer la cabecera. Entonces yo lo estuve trasteando y cuando lo estuvimos haciendo aquí la de, la de WordCamp, eh, creo que eh, David lo hice con ese. ¿Vale? A mí, sinceramente, para hacer un básico picadito me parecía un coñazo. No sé si tú lo has trasteado. Estoy ¿eh? El editor beta, este. Además, gente pone editor beta. Vale, pues cuando esté bueno, ya hablamos. Y se va a llamar full Vale, fijaros, ya tengo aquí a Manolo montado. Vale, y me va a dar la opción de abrir el sitio de Manolo. Vale, que fijaros que eh, me sale la misma, el mismo tema de la otra vez. Vale y ya tengo dos. ¿Puedo añadir otro? Sí. ¿Vale? Lo bueno es que, eh, ¿qué tiene de bueno? Pues que si un día te vas a un sitio o te vas a, a un bar o cualquier cosa y no quieres estar liado con, con señor de internet o cualquier cosa, eh, puedes trabajar desde cualquier lado. Y un día te vas al parque con el niño y le dejas ahí con los columpios y tú estás ahí con tu WordPress haciendo tus cosas de, de clientes. ¿Vale? Eh, perfecto, yo tengo este, ¿vale? Hay una opción aquí de personalizar, que no es del constructor, que me permite hacer varias cosas, como por ejemplo, meterle el logo. Fijaros que tengo aquí identidad del sitio, ¿vale? Que me pide meterle el logo y me pide meterle el título del sitio y la descripción corta. Si os acordáis, cuando hemos hecho antes la instalación de WordPress, hemos metido aquí lo de acuérdate, y, lo de, y de esto también, ¿verdad? Vale, pues aquí hemos puesto Barriñón. Vale, aquí no aparece, pero sí aparece aquí abajo, lo de Barriñón. Barriñón, el nombre que le hemos puesto. Y lo de comida de primera, que es la descripción que le hemos puesto. Y fijaros que aparece aquí arriba. Vale, ¿esto se puede cambiar? Me, me permite cambiarlo ahí y me llevaría al sitio donde está puesto. Vale, icono del sitio, eh, icono del sitio yo he visto que hay muchas páginas que no, lo, no se lo ponen y Wordpress de Deposit, te pone el suyo de Wordpress. A mí me parece una cutrada, no sé a vosotros, eh, el tema de lo que en muchos sitios llaman Fabicono, que es este loguito que aparece aquí, vale que queda muy bien si lo tienes puesto, ¿Vale? yo no me acuerdo. El Fabricón es, un, es, una, es una foto. Sí, sí, por eso, pero, pero hay No, ahora sé, o sea, no, es, que no, no. No, no hace falta, como antes no tenía falta un icono, ahora cuando tiene cualquier imagen además te lo indica ahí en el personalizador. Una imagen ah, sí. <coughs> que tiene entre creo que es lo que recomienda. Y ya. Sí. Le das ahí y ya, te abre para meter una imagen y puedes reforzarla. Vale, lo, lo, lo, sí, lo que sí. es importante y, y queda bien. Te lo pone aquí, 512 por 512. Dejar presente en la pestaña, en la set de móvil también sale el factor si no lo consumo por defecto, te vas a ir la modelo de golpe. Claro, yo os digo, que luego también es de quisquillas. A ver, si está No sé si en este está puesto, no cuesta nada, no cuesta nada y queda muy bien y luego queda mucho mejor si ya os lo curráis y la foto la hacéis transparente y no aparece el cuadradito blanco. A mí personalmente me gusta eso mucho más, veis aquí este, este es de un cliente, ese es su logo, si lo pones en transparente te lo pones un poquito que tampoco hay mucho, eh, queda bastante mejor. ¿Vale? Ahí, ahí podéis cambiar eso, eh, los colores de la página, si le quieres cambiar el color de fondo, el color de la página, ¿Vale? Lógicamente hay una cosa muy importante cuando os planteéis hacer una página web de cero, ¿vale? Que uno de los conceptos que tenéis que tener claro desde el primer momento es eh, qué colores voy a utilizar en la página, ¿vale? Y el dos, qué tipo de letra voy a utilizar, ¿Vale? para que todas las páginas que vayáis a hacer tengan el mismo tipo de letra porque luego, si me ha pasado, que tú te pones a hacer una página, la tienes acabada y el cliente te dice, mmm, esta letra... Bueno, ¿sabes? O sea, no cuesta nada hacerse un, que no sé si se llama pantón ¿no? o algo así hacer los colores básicos que vosotros vais a crear en la página y sobre todo el tipo de letra eh, Importante, mirad, este es un cliente mío el que os acabo de enseñar Y cuando arranca la página, si la vais a ver, tiene un color ahí naranja que lo flipas. ¿Vale? Todo lo que tienen ellos en la empresa es de ese, de ese tono de naranja. ¿Vale? Entonces, muchos de los colores que vosotros vais a elegir cuando vayáis a hacer la página, eh, pues tenéis que fijar sobre todo en el logo. Yo es lo que más me fijo. ¿Vale? Y este es el color que tienen en los, en los chalecos, en los extintores, la pegatina suya es de este color. Eh, tenéis que coger el color exacto. ¿Vale? ¿Veis? Hecho es el color. ¿Vale? Plantilla de portada, si queréis una imagen, ¿vale? Todo esto eh, darle un vistazo porque es una opción de personalización. Si queréis poner una, una imagen de fondo, que yo normalmente no le suelo poner una imagen de fondo a, a la página. Hay muchas personas que les mola lo de poner una, una imagen de fondo, pero que no sea una imagen que se vea muy bien, que a lo mejor sea una, una imagen con florecitas difuminadas y que no dé mucho la, la, el golpe de que por detrás hay una, hay una foto. ¿Vale? También luego hay, hay clientes en los que le pones una foto y queda perfecta. ¿Vale? Aquí podéis gestionar el menú, el menú qué es? Lo que es, lo que os va a aparecer aquí en la parte de arriba de vuestra página y ajustes de la página de inicio, eh, normalmente en cuanto instaláis Wordpress, la página de inicio siempre es la página del blog y la página resumen del blog, vale, esto viene aquí, en ajustes, vale, esta, esta es la pregunta, ¿Vale? La página de las últimas entradas, que la página de las últimas entradas es la página de resumen general del blog, donde aparecen todas las entradas que vosotros estáis metiendo y cuando hacéis esto, ¿vale? WordPress lo primero que hace es poner la página de arranque, la página de las últimas entradas, ¿vale? Yo cuando ya tengo una página más o menos hecha, lo que le digo, vale, yo quiero ahora que la página de inicio cuando arranque el dominio sea una página estática, que es por ejemplo esta de restaurante bar aquí. ¿Vale? Y luego, claro, en cuanto haces esto dices, vale, sí. Y ahora dime cuál es la página de entradas. Vale, yo no la tengo creada todavía, pero lo que hago es crear una página que sea blog, me vengo aquí y le digo, la página de entradas me la pones la de blog. Vale, perfecto. Eh, me voy a al... Joder. Vale, mira. Esta es la página de la, de la barbacoa, ¿vale? Y como os digo, eh, todas las páginas funcionan a través de bloques, ¿vale? Y Gutenberg funciona exactamente igual, añadiendo bloques horizontales, ¿vale? Si veis, o si os digo, ¿vale? Este bloque de aquí, por ejemplo, es el título de la página. Cuando aparece una página de cero, aparece, tengo que poner el título de la página. Y ya a partir de ahí voy añadiendo bloques, ¿Vale? Este bloque de aquí, por ejemplo, es un bloque de texto. ¿Vale? Este bloque de aquí es un párrafo. Este bloque de aquí es un bloque que he creado con eh, dos, eh, dos bloques diferentes y he añadido un bloque que se llama texto imagen o algo así. Ahora vamos a hacer uno. ¿Vale? Aquí he añadido un bloque o una columna de dos también en el que aquí le he añadido un texto, o sea, una foto, perdón, y aquí he añadido un, un titular, aquí es un texto y aquí más texto, ¿vale? ¿Cómo añado? Fijaros lo que he añadido más, ¿vale? ¿Cómo añado en Gutenberg los bloques? Vale, pues fijaros, vamos a añadir directamente una página nueva, ¿vale? ¿Veis? No me aparece ninguno, ¿vale? Y me está diciendo, eh, escribe el título, ¿vale? Pues yo le voy a poner restaurante de costillas vale ahí ya he puesto el texto <risa> fijaros que to todos los temas son, son iguales o sea todos los temas son diferentes perdón y en este para meterle una foto de cabecera tengo una opción aquí que pone imagen destacada vale pues le voy a poner una imagen destacada como pues, por ejemplo venga, esta que es una costilla ¿Vale? Y aquí ya puedo ir añadiendo bloques. ¿Cómo añado los bloques? Tengo dos opciones. O le doy al más, o le doy al más que tengo aquí. Y fijaros que aquí ya me van a aparecer un montón de bloques que puedo ir añadiendo. Un párrafo, un encabezado, una lista, un, una cita. ¿Vale? Puedo bajar más abajo y decirle, bueno, pues no, añádeme primero una columna, por favor. Venga, añádeme una columna. ¿Y cómo quiero que sea la columna? Quiero que sea... Una columna solo con un bloque, o quiero que sea una columna con dos bloques. O quiero que sean dos bloques, uno más grande y otro más pequeño. O quiero que sean tres. Venga, voy a añadir uno de dos. Aquí tengo los dos. ¿Vale? Si os fijáis, hay algo que a mí me chirría o que no me gusta, que es que los bloques quedan así como empequeñecidos. ¿Vale? Hay aquí una opción... Que te dice, ¿lo quieres de ancho ampliado o ancho completo? Ancho ampliado, ahora lo vamos a ver, que cuando selecciono ancho ampliado, eh, no me llega a los bordes de la página. Eh, se me queda como con un pequeño margen. ¿Vale? Y ancho completo es, me coge todo el ancho de la página web. ¿Vale? Yo le voy a decir ancho ampliado. ¿Vale? Y veis, aquí ya me deja dos sitios. ¿vale? Tenemos aquí este cuadrado y este cuadrado aunque esto es un bloque completo y son dos cuadros, ¿vale? Volvemos aquí. Fijaros que hay un más aquí. ¿Qué voy a añadir aquí? Pues mira, puedo añadir un párrafo, un encabezado. Vale, voy a añadir una imagen aquí. Eh, me dice, ¿quieres subir una imagen o la quieres ver del, de la biblioteca de medios? La biblioteca de medios es lo que hemos visto antes a la izquierda, que estaba entrada, medios, páginas. Esto me va a llevar directamente a la biblioteca de medios. Plus biblioteca de medios. Vale, le voy a meter esta hamburguesa que parece que tiene muy buena pinta. Vale. ¿Cuántas columnas te ¿Eh? Pues aquí yo creo que ponía eh, ¿Tres? tres. Pero yo creo que tú cuando generas una columna, yo genero una columna aquí. Vale, de tres. ¿Vale? Y le voy a decir que porfa me lo hagas en un ancho completo. Aquí cuando haces el más, me permite meter otra columna. Si necesitas cuatro, haces una describir dos. Sí. No, no. Vale, puedes ir dividiéndolo. Hay algunas otras funciones para. Ya por las de plugin que le dan más funcionalidad a la Cuando, cuando, cuando. Eh... Las cosas no funcionan con alguna. o no se pueden hacer con algún eh, constructor o algo así, siempre hay algún plugin que añade esa funcionalidad a lo que tú quieres. O sea, yo, por ejemplo, había un constructor que no se podían poner bloques de 5, se podían poner de todos y en el 4 saltaba el 6, pero yo necesitaba un bloque de 5, ¿vale? Pues tenía que instalar un plugin de ese fabricante para que me dejara meter. perdón, el bloque de 5. Este, vale, fijaros que hemos metido aquí la foto, vale, y aquí tengo el otro bloque. En, otro, en el otro bloque puedo meter un encabezado, pues como descriptivo de la hamburguesa, ¿vale? Vale, Y es que creo que esta hamburguesa le llamaban hamburguesa, la hamburguesa toro, no sé por qué, vale, y le he metido un encabezado. ¿Vale? ¿Le puedo añadir más cosas en esta columna? Sí. ¿Vale? Le doy aquí al más y le digo, venga, también méteme un párrafo. ¿Vale? Puedo ir metiendo el texto. Y le puedo meter más cosas. Sí, le puedo meter también una foto. Vale, le puedo meter una foto, y además le voy a meter el logo de la empresa. Vale, este nos va a quedar un poco malamente. Vale, ¿puedo ver eh, cómo va a quedar la página de todos los bloques que yo estoy metiendo? Eh, tengo aquí una opción de vista previa, ¿Vale? Que le digo previsualizar en una nueva pestaña y voy viendo cómo va quedando lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Aparte de esos bloques, eh, como veréis, hay un montonazo más de bloques que se añaden de la misma forma. Aquí. ¿Vale? A fuera. Vale. Mirad, dentro de los bloques que tenemos, tenemos bloques de texto. Bloques de medios, que es imagen, una galería, puedo meter un audio, puedo meter un fondo. Este, el de medios texto, que es el que os decía antes, que yo había hecho con la otra eh, con el otro bloque, que ahora si sí queréis lo añadimos. Eh, le puedo meter un vídeo, luego ya en diseño le puedo meter columnas, filas, eh, separadores. Separadores es cuando tengo dos columnas que quedan muy, muy juntas, o la columna de... O la el rectángulo de abajo me queda muy alto con el de arriba le meto un separador y le meto un poquito de espacio vale eh, eso le mola a la gente pues si no eres desarrollador pues a mí se me mola vale luego tienen los desarrolladores y te dicen es que eso mete mucho código ¿vale? <risa> <risa> vale ¿Queda, ¿Queda bien? Sí, luego te, te suele, eso te suele dar fallos y suele cantar luego muchas veces cuando pasas a móvil y esos separadores, esos eh, ajustes que haces ahí no funcionan muy bien. ¿Vale? Aquí echarle un vistazo a todos estos bloques porque hay un montonazo de ellos. ¿Vale? Pero luego lo más útil que hay es este tipo de bloques que se llaman patrones, o yo sinceramente los llamo eh, bloques prediseñados, que no entiendo por qué se llaman bloques eh, patrones. ¿Vale? que te permiten añadir un bloque que ya está hecho entero, ¿vale? Eh, y luego tú lo que haces es cambiar simplemente fotos y textos. ¿No ¿Llega a ser una página completa? Eh, pues yo qué sé, a lo mejor este sí. ¿Veis? Fijaros que el repositorio, igual que el tema que la gente puede subir aquí sus diseños. Claro. ¿Veis? Si bajo por abajo, veis, aquí me ha creado, absolutamente, eh, lo pudimos utilizar si, incluso como si fuese una página web. Simplemente tendríamos que venir aquí, esto es un texto, ¿vale? Si pincho en el texto, puedo modificarlo. Esto es un título, si quiero el título lo puedo modificar. Si quiero la foto, simplemente le doy a reemplazar y la cambio. O si quiero esta, simplemente la, la toco y la cambio. Y veis que eh, gran parte del curro, que sería ir añadiendo columnas y fotos y textos, eh, me lo ha hecho automáticamente. Eh, ¿Eso mola? Sí. Lo que pasa es que yo tendrías que meterte luego a ver lo que dice Jorge de repositorios en los que hay más, eh, más opciones de, de patrones. ¿Vale? Fijaros que hay un montonazo. Y había uno que siempre es complicado hacerlo. Que es este, el de tabla de precios. Vale. ¿Dónde te lo añade? Pues aquí abajo. ¿No? ¿Dónde estoy? Está sí, bien, ¿no? Ah, bien, está bien, está un está ¿Los bloques los puedo mover? Pues sí, sí. <risa> vale, y es más, hay una opción para que yo vea de un golpe cómo están todos los, todas las estructuras que yo voy creando. <risa> la la la el la hora? La hora? Vale, fijaros, aquí hay un botoncito que nos permite ver cómo va el diseño de columnas de nuestra página, ¿vale? Se llama el botoncito. El botoncito, de las rayitas aquí arriba. Y nos permite ver cómo va, cómo va la estructura de, lo, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra página, ¿veis? Aquí, por ejemplo, en esta columna que yo he metido, que a su vez lleva dos columnas, porque lleva dos cuadrados, pues aquí he metido una columna. ¿Y aquí que he metido? Pues mira, aquí he metido un titular, he metido un texto, he metido un texto. ¿Esto lo puedo cambiar? Pues sí, lo subo y lo cambio. ¿Vale? Y a su vez, luego los bloques, eh, si yo creo un bloque aquí, este bloque lo puedo subir rápidamente sin incluso tener esto aquí puesto. Si os fijáis, en esta columnita que sale aquí, que me permite ponerlo esto en en más negrita ¿vale? me permitiría meterle un enlace, aquí tengo unas flechas en el que me permite ir subiéndolo, o bajándolo ¿veis? ¿vale? una vez que yo tengo hecho esto y esto me ha gustado ¿vale? que le he dado en vista previa y digo venga, vale, pues esto como ha quedado me gusta ¿vale? lógicamente es una es una página de prueba. Importante, muy importante. Y parecen una obviedad. Pero si no le dais a publicar eh, todo lo que habéis hecho, no vale para una mierda. ¿Vale? Entonces simplemente lo publicáis. Le dais a publicar y ya está. ¿Vale? Una cosa muy chula que hay es y que.. La... le doy publicar aún cuando estoy en local. El sí, cuando estoy. Es la... Sí, sí, sí, sí. El sí. Mira, fíjate, ahora yo puedo venirme a donde estábamos en ajustes, lectura, vale, yo sé que la página de inicio es restaurante barbacoa, pero yo me acabo de crear la de restaurante costillas, vale, le digo, mira, pues restaurante costillas, ahora que sea, por favor, la página de inicio con la que va a empezar la página, vale, va aquí a donde va el riñón y le digo, venga, visítame el sitio, y... La página que acabo de hacer, aquí cutrilla, es la que me arranca en local. ¿Y el menú cómo lo haces? Este menú te lo va añadiendo él automáticamente. ¿Cómo podemos hacer el menú rápido? Antes de que me pierda Mira Mirad, en apariencia menús, aquí no hay ningún menú creado, ¿vale? Pero yo le digo, venga, crear un menú, por favor. ¿Cómo voy a llevar al menú? Venga. ¿vale? Y le digo, venga, este, este y este, me los añades al menú, por favor. Y esto que aparezca automáticamente en el nivel superior. vale Si esas páginas páginas hijas, me harías... Que Las que puedo añadir, sí, sí, sí. Como cuando te refieres a páginas hijas, te refieres a algo como bueno, a no, esto. Eh... Sí, sí, sí. Tú aquí te vas construyendo el menú como tú quieras. ¿Vale? Los puedes tener a, al mismo nivel. Mira, a ver, vamos a guardarlo un segundo. Que no depende de la estructura que yo cree de las páginas. ¿Ves? Aquí me aparecen los dos. Vamos a ver si lo hace lo que tú dices. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿De la le lo hagan? ¿Con? automático de antes? ¿O no ha principal. Tienes que elegir el menú. ¿Sí? Vale, y ves, aquí es lo que, esto que dices tú, ¿no? Y ahí te vas, lo vas añadiendo tú y vas generando el menú eh, como tú quieras. Tú generas las páginas y luego el menú te lo haces tú solo. Vale, porque es que si no, te vayan añadiendo, en el menú, si no tienes menú, te lo va a ir añadiendo ella todo justo. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Tenéis hambre? Sí. sí. <risa> Dime. Nada, solo, a ver, sobre temas, yo no compro nada en Sinforex por, por todos los cargados que van. está de no acuerdo? Por lo cargados que van. Sí, pues porque te llevan muchas cosas añadidas. Claro. O sea, tú te compras el tema y te vienen con un montón de funcionalidades. Con un montón. A ver, eh, los temas que suelen venir ahí en ThinkForest son temas que ya te vienen, eh, como dices tú, bastante cargaditos y son eh, temas que son muy específicos. Pues si quieres hacer una peluquería y te meten un montón de cosas, eso es lo que te dices tú. Te meten un montón de plugins, vale, pues venga, en el plugin te va a venir un plugin de calendario, aunque no lo utilices, o un plugin para facturar, sí. o lo puedes eh, comprar y, y luego los eliminas tú. Yo no te voy a decir que no, porque eh, a no ser que Cinfores empiece a meter eh, virus en sus temas, eh, es una opción de conseguir temas. ¿Los puedes eliminar y luego en la base de datos eso no. eh, Luego hay muchas veces que cuando tú eliminas cosas en la base, en la base de datos siguen quedando referencia a, la, en, a, ese, a ese tipo de cosas. ¿Cómo se soluciona? Como lo se soluciona todo en Wordpress, o, o, o te puedes liar, te puedes conectar a la base de datos y liarte y empezarte a pegarte con la tabla, eh, borro esto, borro esto, borro esto, o te, hay plugins que son eh, limpiadoras de la base de datos, ¿vale? Te instalas un plugin y con mucho cuidado empiezas a borrar cosas de la base de datos. Yo, antes de hacer cualquier cosa con la base de datos, copia de seguridad. Ver si tú eliminas un plugin? un tema premium y actualizas el tema premium, te vuelve a instalar el plugin que tú arrastras. Hay o sea que te das cuenta, te... No es decir, porque una vez que te... al principio puedes hacer lo que quieras, pero una no es que tienes página en marcha, actualizas el tema premium y te vuelve a instalar plugin, tú no los quieres para nada, luego los tienes que poner Yo te digo, si lo quieres, a ver, comprar un tema eh, premium es porque tú previamente ya sabes que ese tema es útil. Porque tú no te vas a gastar 70 pavos en un tema para probar ¿Vale? Tú tienes que saber ya que ese tema que tú vas a comprar te soluciona todas las necesidades que tienes. Si no, yo te diría que gastas 70 pavos para ver si este tema me funciona, ya, traes, yo no lo haría. ¿Vale? Si conoces a alguien que tenga ese, plug, ese tema, que te lo pase para testearlo. ¿Vale? Pero si vas a hacer un, un proyecto con un cliente, lo compras. Y, se lo, y es que te, te dicen, no, pues es que son muy caros. Pues lo compras y se lo facturas al cliente, y luego ya el siguiente año eh, que sea el cliente el que, se, el que se ocupe de hacerlo o no hacerlo. Eh, además de CINFORES hay, hay otras páginas que te, que te ofrecen plugins, de, o sea, temas de pago. A ver, no lo veo mal, yo por ejemplo nunca compro temas en CINFORES, porque yo con el tema de Astra eh, me soluciona todo o Nasta y con Elementor, lo que te dan en ThinkForest lo puedes hacer perfectamente. Sí, gratis y local y... y Sí, gratis o con lo que luego te instales tú o lo que sea. Para ¿Vale? y... Espero que os haya servido de algo. Oh, sí. Al final nos hemos ligado y... <risa> y no hemos hablado demasiado de nuestro amigo Gutenberg. Pero, vamos, el, el, el kit de la cuestión de Gutenberg es lo de añadir bloques. Si habéis tocado Elementor, eh, eh, Gutenberg es un parecido, pero no ese igual. En fin, que Y que gracias a, a la World Cup por permitirme estrenarme en un curso de estos. Pero